Ustedes me lo habían pedido, mis hermosas hermanas, una más chiquita, eh, una más grande, una más, enana. una más enana, una más insoportable que la otra, pero aquí están, se las traje con mucha felicidad para que ustedes las conocieran. ¿Cómo te llamas? María Paula Rueda che ¿Y tú cómo te llamas? María Camila Tomón. ¡Ay! Todas dulces. No, sean reales. O sea, <risa> Lo que pasa es que ella nos está aquí forzando a ser reales. La realidad es que eh, se preguntarán por qué tenemos diferentes apellidos. Y tonos. Es, colores, y colores. Y tamaños. La realidad es que mi mamá es tan responsable que nos dio a cada una un padre. ¿Por tenemos un padre distinto ¿A cada una? <risa> mentira. Mentira, A mi madre diciendo... Pero no es real. A ella les dio un padre y a mí me dio otro. Bueno, la dinámica de hoy es que cada una va a responder un par de preguntas para que ustedes nos puedan conocer un poquito más. Cómo nos la llevamos, cómo es la relación intrafamiliar. Intrafamiliar. Intrafamiliar. ¿Sentora? Interfamiliar. Interpersonal. Interpersonal. Y para que se diviertan un poco. Entonces, empecemos con las primeras preguntas. Yo tengo dulces 37 años, yo tengo 27 años, entonces yo tengo 23 años, y pues, se nota. ¡Ay, qué tal! ¡Claro que no! ¡Hija de su madre! ¿En una sola palabra? Lala en una sola palabra sería... Maravillosa. Ay, gracias, mi hermana. Y Cami en una sola palabra sería ternura. Oh, Mari sería maestra. Y sí. Cami sería dulzura. Y bueno. Mari sería paz. Uh, paz. Y Lala, glamour. ¡Qué oh, <risa> Maravillosa y glamourosa, no sé. muy amable. Uy, yo solo. No sé si es un recuerdo, pero es. Cuando nos unimos y atacamos a mi mamá. <risa> es, que es muy payaso. Es muy mi mamá tiene un problema y es que le encanta crear su propio vocabulario. Entonces llega a veces y nos dice: No, el arroz con, consi ¿quieren con consistente. Quieres arroz con consistente. Eso quiere decir que el arroz tiene pedacitos de carne, pedacitos de verdura. Pedacito, ¿no? Arroz es el con consistente. consistente del arroz. Ay. El otro me diga, es que eres inconsiderada. Inconsidera? No. ¿Inconsidera? Me ¿Tienes? dijo es que eres una inconsiderada. Inconsiderada. Te tengo. El, inconsidera? Tengo el logaritmo perdido. El <risa> logaritmo, cuando ella habla de logaritmo, habla de, es como de, de su actividad mental, que ella asimila como, como que es una ecuación matemática. Entonces, creo que los mejores logaritmo. momentos es cuando nos reunimos desde chiquitas. Hacerle burling a, a mi mamá. Y uno está almorzando y ya está en el baño, en el carro, sí. en dónde se, Pues en el baño. Yo no me metí al baño con ella. Yo me la paso en el baño. ¿Qué tal? Cállate. Dice que en el baño. <risa> Qué pero sí, bueno, adicta. soy adicta al celular. Algo que siempre hacemos juntas. Es difícil hacer algo juntas hoy en día porque ella vive en la calera. Ella se la pasa detrás de todos los DJs. Ella es manager de DJs. Y yo me la paso trabajando. Entonces, ¿hace cuánto no hacemos algo juntas realmente? Pues como para el matrimonio? Comer, comer, en la comer, pollo, en la comer de pollo en la casa de mi mamá. Comer pollo en la casa de mi mamá. Es lo que realmente hacemos. Es el plan sí. oh. de todas. Yo me acuerdo de haber peleado. Por ahí, así como últimamente no. Tal vez la última vez que me le gruñí a Cami porque en realidad solo le gruñí un día que estaba diciendo pero por qué no llegas pero por qué no llegas pero por qué no llegas <ríe> y estaba como una cuadra y le dije ahora te explico pero dime ya hasta que le dije ahora te explico <ríe> Entonces, pero eso fue como la única vez que gru le gruñí y ella Lala. Tú y yo hemos peleado. La verdad, yo nunca peleo con ella sí peleo. Con Cami desde chiquitas, mi mamá nos dice gatos y perros. Porque nosotras somos del mismo papá y tuvimos que compartir mucho juntas y nos decía gatos polvo? y perros. No soy, no soy yo la mala solamente. Nos irritamos. Es la mejor bueno, la es que se amor. Es amor. Todo es por amor. Siguiente pregunta. <risa> Todos somos imprudentes, no, mamá, pero que hay yo. tonos de, yo de creo imprudencia, que, yo creo Yo creo que ella es más sincera, más imprudente, más real O sea, ni, ni siquiera. tú cuando tienes, tienes algo ahí, lo dices los Y eres cupo. imprudente, <risa> lo escupes, lo dices De pronto Cami somos un poquito más, pero tú sí A ti se te quieres. sale, no te das cuenta, la verdad me Se te salen algunas cositas Tú decí muy porque muy, muy directo en serio <risa> Yo me irrito yo me es, muy no, brava, es, es muy brava, es muy brava. Con ustedes. ustedes, Es muy brava. Los dos me salieron como dulce y, y tierna. Sí, dulce es slash irritable. <risa> Esa Yo no es soy brava. slash. No la verdad es que a Lala todo le importa cinco, porque ella estaba por flotando en la nube por encima del bien y del mal. Yo hago mucha meditación para no irritarme. Y yo, y, cambio, y me irrito. Se irrita, deja que su irritabilidad fluya. Pero es con ustedes. <risa> y la risa más fuerte, y la que más jode. Lala <risa> es que es muy payasa. Sí, Lala es, la es muy payasa. Es, que es muy como genuinamente chistosa. Yo soy muy sarcástica, sí. ella es muy payasa. Sí, y, tú <risa> y tú eres el payaso. Y tú eres el payaso. Lala. ¿Sí? ¿Les parece que soy la más generosa sí. La verdad, sí. Ella, generosa. Regalazos. Eh, sí. Buenos regalos. Creo que todas somos generosas, pero de diferente manera. Ella es sí. muy generosa, como de, de... Ay, yo está ahí, está la vaina. Tú eres generosa con tu... Como... Con tu espíritu, con sí, tu mente. Sí, no, como que tú no... Con mi tiempo. No, sí. Con tu tiempo. Yo es que estoy detrás de ustedes. <risa> eres el luno, Ella es el perrito. <risa> yo creo que yo también merezco un grado de generosidad, de tiempo. Sí, sí, sí. estamos generosas. Cada una somos generosas ay, en, sí, sí, en sí. nuestro estilo, ¿verdad? Sí. Cami a mí es un gatito. Ya le decimos perrito, payaso, ahora le decimos gatito. Ella es como un gatito. Sí, sí. De hecho en mi celular sale como miau. Ah, ustedes se dicen miau. miau". Súper consentida. De hecho miau". mi mamá cuando chiquita le decía la cosita de mamá. A mí también me decía así. Oh, a mí no. A ti no. A mí también me decía así. Uno de nosotros no es como nosotros. nosotros somos diferentes. Es diferente de todos los dos. Pues a mi vida, cuál es diferente de nosotras. Ella, ¿por qué no? Uno, nuestro papá es diferente. Sí, genéticamente. ADN genéticamente. ¿Debemos? Es por eso, el, el ADN. Es el ADN. No <risa> sé, sea, por categorías. Bueno, primero, por mi papá. Y luego, sí, tu papá. Dos, su papá es alto y el mío es chaparrito. <risa> o sea, ¿Me entienden porque yo soy más enano. chiquita? Es más, está ahorita sentada en un cojín que no pueden ver. Es enorme. Quitémoslo. Bueno, es enorme. Dejemos, deja quitarlo. Quítate, siéntate. No! <risa> ser real, eres pequeña. No, no yo quería o ser No importa. No quiero ser real porque me siento muy enana, al lado la verdad. Yo me acuerdo que me decía que veía espíritus, que vea el más allá, que sienta energías del más allá y cuenta. Cuéntalo. Así que ¿Y no la verdad. Sobre tus poderes. Eh, no, en realidad poderes, poderes así como... Poderes, no, no, no tengo. Eh, más bien es que siempre me ha interesado mucho como el crecimiento interior y siempre me ha interesado la meditación y la medicina alternativa y todas esas cosas. Entonces, cuando uno se dedica una y otra vez a eso, pues se vuelve más sensible. Entonces, percibe otras realidades. Ok. Realidades. Cada vez que, uno, que alguien de nosotras está mal, ella lo sabe y lo, lo llama a uno. Lala, ¿estás bien? Cami, ¿estás bien? Sí, la última vez. Soñé contigo. Soñé contigo ¿Qué pasó? Soñé que se te caían los dientes. Me casé. Me casé. Sí, a mí me han confundido con Lala en la, la calle. Un montón de no, Por el cuerpo. No, no me sí. a mí, a mí. A mí se me han dicho. Tú eres no ese, tú eres la famosa modelo, es adivina. Sales cultural así, no. ¿Quién va a confundir? Yo soy la Pocahontas de las familia. La Ellas son blancas, son y verdes, y altas y... No, no. a mí sí me han dicho. No, como, Tobón, ¿no eres parienta de, de Laura Tobón? Sí, yo soy la hermana. Ah, sí, ah, ¿qué pasó se contigo? parecen. Sí, se, sí, sí, Ay. sí, se, sí, sí, se, sí, se parecen. No, pero nunca. No, es que supongo que... Me me no, saben con quién luego? nos comparan mucho con mi mamá. A mí todo el día me dicen, eres igualita a tu mamá, eres igualita a tu mamá. Okay. Sí, Las tres. Bueno, sí. tres sí, Tenemos algo de mi mamá cada una. Uy, Yo invito a quién? A Lala. Qué mal. Así como, imagínate, hermanita, que ella, ¡oh, genial, hermano! <risa> <risa> <¿Qué>? <risa> yo soy cero, así. Ahora yo imito a Cami. ella le gusta poner las manos muy así. así. Cuando se irrita. Cuando se irrita. Es que no puedo comerme esto. No me puedo comer. A mí me dije, no. Y hace la boquita así. Y no abre la boca. Habla como así sí. con el radio. Tú no entiendes que yo tengo que trabajar hasta tarde. Yo trabajo hasta tarde. ¿Qué? Cami con sus DJs. Yo trabajo hasta tarde. Ahora tú a Vamos todas de la mano. queremos todas, pero... Querido Dios... Estamos acá reunidos, vamos conectarnos todas, vamos a conectarnos, visualicen un huevo, un huevo dorado y rosado y una luz blanca, la luz blanca que sale desde acá y nos conecta con él más allá, con el universo, lo sienten, sienten cómo empuja esa luz, otra respiración todas. Ay, ¿Qué tal? ¿Cómo quedamos? <risa> ¿Qué tal? Okay, okay, okay. Okay. Vamos línea psíquica <risa> ¿Les gustó? ¿Les gustó la dinámica? ¿Se sintieron bien? Sí, sí, pensaba que iba a ser más terrible Bueno, quiero que le den todo el amor del mundo A mis seguidores A todas las personas que nos siguen en este hermoso canal de YouTube las manos Y les vamos a mandar paz, amor <risa> y luz Ahora. Los amamos, espero que les haya gustado este video, pónganle like, pónganle like, like, like, like a like, like, like, like, like, like, like, este video, like, sí. si les gustó, sí. si no les gustó, si les gustó pongan tres likes, cada uno, cada uno, cada uno. y bueno, acá tenemos eh, en la pantalla el teléfono de Cami, she's looking for a job, <risa> <risa> mentira, <risa> <risa> gracias a todos por vernos, nos vemos en el próximo cana canal, en el próximo, ¿capítulo? no, en, en el, el próximo, próximo video, tabla, <risa> Me están descontentando en el próximo video de mi canal de YouTube. Los amo. Chao, miau.